Presentan la sección micondominio.com en el solidario. Hay más casos, Elías, sí. que estás recibiendo en micondominio.com, en esta alianza con el solidario de la televisión. Elías. Sí, Néstor Mirabal nos hace varias preguntas, desde Ciudad Alianza, en Guacara, en el estado Carabobo. ¿Pueden usarse notas de entrega en vez de facturas eh, formales del CENIAT que pagan IVA? Es la tercera semana consecutiva, Juan el azar, en que nos hacen la misma pregunta desde diferentes lugares de Venezuela. La respuesta es no. La respuesta es que los condominios se comportan de manera apropiada según lo previsto en la legislación. Los condominios tenemos un registro de información fiscal. Por eso todas nuestras operaciones están bajo el ojo, bajo la supervisión del CENIAT. Debemos entregar una declaración cada 31 de marzo claro, nuestra declaración es esto ingresó y esto egresó estos fueron nuestros gastos, estos fueron nuestros ingresos y a veces incluso hasta hay condominios que sus números están en rojo, o sea, nosotros no tenemos que hacer ningún aporte económico al CENIAT, pero nuestra declaración formal sí vale, y en esa declaración formal no puede aparecer en nuestra contabilidad un, un dislate de esta magnitud, usted se puede meter vecino, eh, Néstor en un problema, así que hay que ponerle orden a